cirujano, un sádico asesino que ponía a las víctimas a acabar sus tumbas, un tema que hablamos también en el día de ayer. A través de varios videos publicados por el movimiento Gobierno Limpio RD, en sus cuentas de redes sociales, Luis Livas, clase el cirujano, mostraba a su grupo sus fechorías y presumía de ellas. Rivas Clase fue requerido por las autoridades dominicanas y estadounidenses por mucho tiempo debido a su imputación en múltiples crímenes, en adición a sus vínculos con el caso del atentado en contra del ex pelotero David Ortiz. En esos videos publicados se observa que se dedicaba el cirujano mientras era buscado por la justicia. Otro audiovisual muestra cómo este individuo capturaba el video cuando alguien con sangre en el rostro cavaba su propia tumba mientras el hoy fallecido le gritaba improperios, amenazando con matarlo en ese instante. El video continúa mostrando a otra persona también ensangrentada y a quien igualmente amenazan con asesinarlo. ¿Tenemos los videos? <risa> Que yo te voy a matar, esto, mira, mía, loco. Mira todo lo que yo estoy pasando, loco. Esto es lo que yo te voy a matar, que yo lo voy a matar, Gaby. Ay, Gaby, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Es mejor que sea la justicia que lo hagan y no yo, Gaby. Tú no sabes que yo me estoy muriendo, Gaby. Tú no sabes, loco, lo que yo voy a hacer. Ahí él estaba pues llorando porque le habían amenazado de matar a su hija. Señores, ahí podemos ver que lo más malo cuando le pasa lo mismo, cuando llega el famoso karma, lo que sucede. Entonces vemos la actitud que él tomó obviamente, porque es su hija y ahí nos damos cuenta que si él se pone en los zapatos a las personas lo las cuales ha hecho él esa fechoría, pues así mismo están sus familiares con lo que él ha hecho. Entonces a cada cual le llega su hora, y es lo que estábamos hablando ayer de la pena, que en este país la famosa justicia que tenemos pues no funciona, y el pueblo tenga que hacer la justicia con sus propias manos, ya que él andaba como chivo sin ley normal, como que yo no hice nada, taxiando, todo tranquilo, todo chilling, porque me pasan por el lado y me conocen, pero güey, porque se guardan lo mío. Entonces, eso es lo que vivimos hablando, que hasta que no saquen, esa juntilla, esa jiquilla, eso que esté dentro de la policía y de todos esos mecanismos, pues esto no se va a terminar. Y por eso es que ya la gente le da trepito. Cuando tú ay, que, que agarran preso a Fulano, eso nada más para en la noticia, en la portada. Ya ahorita, tú no te vas a ver. Lo sueltan, lo sueltan. Lamentablemente, eh, el caso aquí en República Dominicana andan los delincuentes de su cuenta. Aquí tú ves que Fulano se mató tanto y míralo cómo ahí anda. Porque aquí no hay una justicia que le imponga a, a, un, un, a un sistema carcelario a un, a un delincuente de eso una, una pena que sea válida una, una, una pena por ejemplo una pena de muerte una pena cadena perpetua aquí no usa nada de eso aquí lo que se usa es el billeteo usted, Dame lo usted mío, pasan yo... cinco meses y ya usted está fuera aquí aquí en, en nuestro país se ve eso muchos delincuentes en la calle que han matado miles de gente y usted lo ve normal, que lo que cumplen son cinco meses, a veces un año y así. Entonces, lamentablemente el caso, así no podemos seguir porque así se va a seguir, van a seguir matando personas, personas inocentes. Porque los delincuentes, los delincuentes no, no cumplen, o sea, no hay un terror para ellos. Vamos, vamos a aplicar una pena máxima de muerte, vamos a inyectarle una vaina para que ya se acabe, se acabe el relajo con claro, porque aquí, aquí delincuentes, mira, en la calle, que eso da es un terror, eso da miedo, con, con, con que anden gente así, que tú sabes, mira, ese es fulano, y te, te lo señalen, y todo el mundo sepa y nadie haga nada, o sea, eso, eso o temprano tiene que acabarse con una pena o cadena perpetua o que se empiece se empiezan a matar gente ya por por, por pena así de, de, de pena de muerte. Señores, Usted ha matado tanto, vamos a ya para salir. <risa> sí, de mi amor. Ya. ya. Sí. Joder, más. <risa> Dios mío, yo, yo quiero ser presidente. cuando yo a qué edad yo puedo ser presidente? ¿A qué edad yo puedo ser? Bienvenido, Villalona, respóndame. ¿o ¿A sea, qué edad yo puedo postularme <risa> para presidente? ¿Y cuáles son los requisitos? Hola, hola, Porque Isabel. yo, por lo único que yo quisiera ser presidente, es si no han aplicado eso, yo aplicarlo. Por lo único. <risa> bueno, hola y saludos a todos. Pues estamos aquí de nuevo, otro día más, Los Osobrosos. Eh, quiero enviar mis condolencias para nuestro amigo Néstor Flo, que pues su tío falleció. Y pues desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame y, nuestros, y nuestro mejores nuestros sentimientos hacia su persona y su familia en este momento tan difícil. Entonces, para ser presidente, pues se necesita tener 30 años eh, de edad como edad mínima, eh, no estar en servicio activo <risa> en los últimos 10 años, o sea, servicio <risa> activo militar, eh, estar por supuesto con sus plenos derechos y deberes, ¿verdad? O sea, esos son los requisitos para ser presidente. Y ya ah, no. después de ahí, para ser presidente lo que implica, verdad, o sea, estar en una campaña, montar un partido político, tener, sí, Villalón y la cara de ella como que no, mejor me para atrás, Y esos son los requisitos constitucionales, porque después los requisitos de estar en la calle, hay que tener, de que tener experiencia política, que hay que tener ya trayectoria, hay que tener unos buenos billetes aquí, porque imagínate. ¿Cómo trujillo entonces? ¿Tú quieres llegar? Como un peso trujillo. No, Trujillo me siendo un militar, ¿eh? ¿Ya? Sí. Gracias. Dios, amigo, no, pero yo entendí cómo fue. Continuando, señores, con ese mismo tema, ¿verdad? Eso es cierto. Hasta que no se, se haga una limpieza dentro de la policía. Y el mismo gobierno pues tome las medidas, seguirá pasando eso. Y como dice era aquí mismo, en sectores peligrosos, esas personas que conocemos, que han hecho su fechoría, andamos en la calle como que no han hecho nada. Y la gente mira a fulano, como decía ella y era como que, todo el mundo así, normal. Sí. La, la policía por el lado era como que Que ya ellos tienen el control realmente de todo ahí. La policía están para modelar su trajecito ahí. Yo soy policía nacional Para el carnaval que vienen a hacer su cositas Que para ir a la independencia Tirar otro para arriba Para eso que ellos están lamentablemente Dos años buscándolo y no yo nunca lo encontraron Dos años, o sea, Él pasó no la cuenta. pandemia y no lo encontraron O sea, nos cerramos todo en la en, en la casa ustedes ¿sabes? En esos meses, marzo, abril y mayo, y la policía no pudo encontrarlo. Mientras él tanto, él estaba por ahí enviándole Demasiado. videos de, todo lo, de, todo ya, los, de todos los eso crímenes. Eso es lo que te digo, que ahora bastante avanzada la tecnología. ¿Quién no tiene, Mauricio Mami, un jodido aparato en la mano? Que si suben cualquier cosa se hace viral, algo más así. Y tú, como policía nacional, que yo supongo que tienen que entender un área de eso. Claro, de, de inteligencia. No entonces, solo la policía, también el ejército nacional tiene un área los de inteligencia. los equipos están de lujo. Digo yo, tú Tienen que estar de lujo porque supone... Ellos no ven si es en Miami, en Miami, Miami, toda esta ah, gente. Ellos no ven nada de eso. Investigar y con el simple hecho del video, ya le cogen la ubicación, la hora en la que lo hizo, de qué teléfono lo hizo, porque para eso están los equipos. Y ellos no uh -huh. lo hacen porque, porque le conviene, porque tiene sus cosas guardadas. Aunque este gobierno tiene, o sea, la autoridades actual tiene su, re, su cuota de responsabilidad en este caso, también hay que responsabilizar al anterior gobierno, o sea, en cuanto a seguridad se refiere, porque acuérdense que el pasado gobierno le pinchaba teléfono a todo el mundo. Le pinchó teléfono a Miriam, le pinchó teléfono a Eddie Febler, le pinchó teléfono a mucha gente. Y no le pudieron pinchar teléfono a a este señor al cirujano para poder encontrarlo o le o le fue o le costó demasiado trabajo pincharlo entonces óigame las autoridades demasiado después del cheor. caso después del caso de david ortiz fue que un año bueno creo que fueron ocho meses porque fue a final de 2019 y la autoridad salieron saliente fue eh, fue en agosto que salieron autoridades de, de anteriores y ya después de ahí entonces las autoridades actuales, estamos hablando ya de un año y pico, o sea, también tienen, sí. como digo, su cuota de responsabilidad, pero, óigame, cuando ya una a una persona buscada por la autoridad de Estados Unidos y no pudieron pinchar ese teléfono o no, o no pudieron encontrarlo en ese tiempo, de 2019 hasta por lo menos antes de la pandemia, y no lo pudieron encontrar. Hay un maco un maco no, hay un estanque. <risa> sí. Pero es también, estanque. como digo, o sea... Tampoco pudieron después del agosto 2020 para acá, no lo, podido, no lo habían podido encontrar. Un año y qué eh, no, dos meses no lo habían podido encontrar al cirujano. Y entonces resulta que lo encuentran, pero le dan su plomo y adiós a Bye bye. Se acabó mm. todo. Ay, que no le queda seguir pagando. Lo llevan. Y casi Ay, fue Dios. que lo encontraron, fue. En, en una persecución la en, San, en, en la ciudad de Santiago. Y no fue la policía. no fue, Y no fue la policía, o sea, no fue que. Sí. Lo encontraron por ahí en un campito, qué sé yo qué, en un municipio pequeño. O sea, que en no había, la misma ciudad de no, Santiago. No había, una oye, bu, no había una búsqueda activa buscando. No ahí no lo estaban buscando. O lo, o lo buscaban por donde no era. No lo estaban buscando, Villalona. No, ¿verdad? acuérdate no, que con, con, con no lo Como dice Con Jean con Alain. Jean decía con el caso de César Abusador, ah, que lo estaban buscando en Santiago. Y apareció en Colombia. No, bueno, no. Pues así se pero no lo se van a, a decir porque de hay cuenta. Cuenta, Como dice secreto, muchos van a subir y otros van a bajar. Y le llegó. Claro, claro, claro. El calma le llega a todo el mundo. Hermano. Eso es así. Pobre tío. Ay, ay, ay. No, y también supuestamente se le atribuyen unas 13 muertes al cirujano, personas que fueron ejecutadas por él, a quienes primero lo ponía a sus propias, acabar sus propias tumbas antes de matarlo. Oye. Acabar su propia tumba, entonces, toda la fechuría que él hace y ahora gritando el video porque le amenazaron a su hija. ¿Qué tú esperabas, mi hermano? ¿Qué tú esperabas de una persona? Terese muerte, y quién sabe, cuidado, sin más, sin piedad, por, ya sea por dinero, redición de cuenta o porque sí, porque ahora todo es porque sí. y está muerto últimamente, todo es porque sí. Entonces, mira hasta dónde llegó. Y es como vuelvo y repito, El secreto dice, la, mamá me dijo que en la calle hay mucha maldad. So, cuando ya tú estás en ese círculo, difícilmente tú salís de ahí. Cuando tú estás dentro de ese círculo, tú tienes que saber que tú arriesgas la vida tuya y de tu familia principalmente. Y todos sabemos que cuando no te encuentran a ti, lo hacen con la persona que tú más quieres o con la que tú eres débil, que en ese caso fue tu hija, pero le llegó la hora a quién, a él primero. Bueno, esos videos que nosotros ayer hablamos un poco de ellos y hoy pues ya los medios han dado más difusión a ellos, o sea, en lo que en lo que es en contenido, pues nosotros no lo podemos poner por respeto a las familias de esas personas, de la víctima y también de la propia familia del cirujano, porque de verdad es difícil ver a una persona eh, vanagloriarse, ¿verdad? y presumir de sus fechorías, de sus crímenes, y más, eh, o sea, compartiéndolo con su, con su banda. Entonces, y esos videos que han circulado en lo que es las redes sociales, pues de verdad nosotros no, por respeto, no lo ponemos por aquí. Pero de verdad son imágenes muy difíciles, muy fuertes eh, y que de verdad deben llevar a la, a la reflexión sobre qué hacer con este tipo de delincuentes. Eh, porque, o sea, evitar que lo, estos tipos de delincuentes lleguen lejos, se, extra, se sigan eh, excediéndose en eh, sus fechorías porque de verdad ya es algo eh, difícil, muy difícil así es el dueño de la compañía de taxis de compañía aclaró, de taxis que, no aclaró que no era taxista de del caso de ayer, verdad que no de ok, okay. Ok. Sí, no, sí, porque aquí eh, a veces, o sea, hay gente que lo apresan sin saber de nada. Bueno, sí. aquí lo vimos con el caso de la Operación Falcon, eh, que no sabían nada, no saben nada, pero en este caso sí, eh, un taxista que no tiene nada que ver, pues se lo llevaron preso y ya le aclaró de que no tiene que ver con eso, gracias a Dios. O sea, <risa> es, es, es fuerte, sí, pero ya... tampoco pertenecía esa compañera exacto, Tambor que no pertenecía pertenece. a la compañía de taxi mm -hmm. o sea, se puede decir que, que él utilizó el taxi para tratar de escapar el, okay. uh -huh, de, de, del incidente donde estaba donde después fue asesinado esa, es. esa es la información que tenemos